Gino, ¿Qué tal? Muy buenos días, acá en mis manos, tengo uno de los primeros billetes que ya salieron en circulación y que realmente están muy hermosos, este es un billete de 10 soles y tienen aquí en el anverso eh, tiene la figura de Chabuca Granda, nuestra grande cantante Chabuca Granda, y es que el Banco Central de Reserva ha puesto en circulación estos billetes por ahora de 10 y de 100 nuevos soles eh, para eh, destacar figuras icónicas del siglo XX en el arte, la música, en la historia, también en la ciencia, y tenemos aquí a la gran Chabuca Granda. Y en el. Reverso, tenemos una figura de una vicuña y la flor de Amancaes. Pero vamos a mostrarte más, porque en el billete de 100 que también está muy bonito, muy colorido, también está Pedro Paulet, Pedro Paulet un ingeniero aeronáutico, y en el reverso está el colibrí, que adorna también este... Billete. Vamos a conversar con Abraham de la Melena, el vocero del BCR, para que nos comente eh, cómo se han llevado a cabo estos trabajos tan delicados, tan finos, que ya están puestos en circulación y, ojo, para toda la población, estos billetes van a tener igual valor que los antiguos, acá estamos hablando eh, con eh, Quiñones, el de 10, y también con eh, Jorge basadre con el de 100. Así que las personas van a poder aceptar, las tiendas, los comercios, tienen que aceptar ambos billetes. Señor de la Melena, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Canal N. Muy buenos Déjeme días. por favor, y felicitaciones por estos billetes, están muy bonitos. Muy amable. Efectivamente, este es un proyecto que tiene aproximadamente, poco más de tres años empezó con, el, con este proyecto de la nueva familia de billetes. Como bien dijiste, la idea era eh, resaltar personalidades del siglo XX en diferentes campos como la ciencia, la música, etcétera. Y en los motivos del reverso este, se colocaron elementos de nuestra flor y fauna para lo cual también contamos con la colaboración del, del Minam. Uh -huh. estos, eh, para el diseño de estos billetes se realizó un concurso en el que se invitó a las principales empresas eh, fabricantes de billetes Finalmente, eh, el diseño ganador corresponde al de una prestigiosa empresa que es de la RU, una empresa de Inglaterra, y este, el diseño de ellos fue el elegido por el banco y que ahora estamos viendo pues en estos nuevos billetes. Claro que sí. Un poco para que la población tenga en cuenta, estos billetes están ya en circulación, pero a la vez todavía seguimos utilizando los antiguos. ¿Cómo va a ser eso para que la gente tenga en cuenta que ambos tienen valor? efectivamente los billetes están entrando a circulación hoy día, los nuevos billetes, van a circular simultáneamente con los antiguos. Los billetes antiguos se van a ir retirando de la circulación en la medida que se vayan deteriorando, en la medida que van envejeciendo se van retirando y se van reemplazando con estos nuevos billetes. Entonces va a llegar un momento en que ya tengamos en circulación solamente los, los, los, los billetes que estamos viendo, que estamos lanzando hoy. ¿no? Pero es importante precisar que los antiguos billetes Siempre van a tener valor, o sea, si yo después de cinco años me encuentro con uno de estos billetes, puedo ir y comprar o puedo ir a cualquier banco y hacer mi depósito. Y tiene la empresa, el comercio, la tienda, tiene todo el derecho a recibirnos nuestros billetes. Tiene la obligación, ¿La obligación? de recibir nuestros billetes, los billetes que el banco emite, no importa su diseño, son de aceptación forzosa como medio de pago. ¿Personas que quieran obtener estos nuevos eh, nuevos billetes, lo va a poder venir a canjear aquí al BCR? Puede venirlos a canjear al Banco Central desde hoy. Eh, ya hemos también distribuido estos billetes a nuestras sucursales y al sistema financiero. Entonces, sí. ob obviamente, probablemente si uno va a un banco comercial hoy día para querer buscar estos billetes, probablemente no los encuentre, ¿no? Sí, claro. Es un proceso que se, va, se da paulatinamente y va a llegar un momento en que a todos ya nos va a llegar a nuestras manos estos nuevos billetes de, de 10 y 100 soles. Claro que sí, Pero también además, en agosto, paulatinamente, van a ir saliendo otros, como los de 20, 50 soles... Sí, eh, se tiene se tiene previsto eh, emitir también los billetes de, de 20, que aparece José María Arguedas, y en el billete de 50, María Rosboroski. Todavía no se han man, no se ha mandado imprimir los billetes de 200, tenemos existencias para atender todavía la demanda por un tiempo más, Ajá. solamente hemos hemos empezado con 10, 20, 50 y 100, y hoy día con 10 y 100. Ajá. ¿Alguna recomendación también para el público...? Eh, para que tenga en cuenta sobre todo los sellos de seguridad, que eso es muy importante. Correcto, yo creo que ustedes nos han escuchado hace mucho tiempo el toque mirigire, ah. ¿no? la campaña que siempre hacemos. Ese toque mirigire se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque la materia prima de nuestros billetes sigue siendo algodón, igual que los anteriores, la textura es la misma, la resistencia es la misma. Por lo tanto, el tacto, que es nuestro primer contacto con el billete, sí. es lo que debemos tener en cuenta cuando recibimos un billete. Ah. Cuando le decimos a la población que Mire, es que mire la marca de agua que está ubicada en esta zona clara. Voy a poner el ejemplo con, con 100 soles, ¿correcto? Claro. Acá podemos ver la marca de agua de, en este caso, va a reproducir la imagen del personaje principal, un triángulo con unos puntos oscuros en la parte superior y el valor en números de cada billete. Ah. Eso reproduce todas las marcas de agua de estos nuevos billetes. El personaje, el triángulo y el valor en números. Tenemos también en esta zona un hilo de seguridad. Este hilo de seguridad tiene una particularidad. No sé si la cámara lo pueda ponchar bien, pero de manera frontal se ve fucsia uh -huh. y cuando yo giro el billete cambia a verde, de, Sí, de fucsia a verde, pero además hay unos círculos dentro de este hilo. Esos círculos también se van a desplazar, se mueven de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, como tridimensional. Y la tinta que cambia de color, que está ubicada acá, también cambia de fucsia a verde, también tiene un círculo con imágenes en movimiento. Yo giro mi billete y acá tengo una, una imagen de repente que nos, nos puede ayudar un poquito más. El hilo fucsia y el hilo verde con los círculos que se pueden ver ahí, se pueden ver bastante bien. Y tenemos, permítanme acá, la tinta que cambia de color de fucsia también a verde con, el, con, la, con estos círculos que también van a tener un efecto de movimiento, ¿correcto? En el caso de 10 soles tiene la marca de agua, tiene un hilo de seguridad que cambia de violeta a bronce, tiene otro color... Tiene otras imágenes diferentes, son como unos cuadrados que entran y salen eh, como un engranaje y también la tinta que cambia ¿Y al de color. Tocarlo? Al tocarlo, hay ciertas zonas que están en, en relieve. Ajá. Nuestros billetes, estos billetes también cuentan. Vamos a ponerlo acá. ¿En ¿Qué parte está el relieve? El relieve lo podemos percibir eh, en el personaje, el rostro, ¿no? en el valor de, en el nombre del banco central de reserva, en el valor en números y acá, por ejemplo, en el registro para invidentes, perdón. Ajá. El billete de 10 soles tiene 5 líneas, correcto, con un puntito, con un círculo arriba. El billete de 20 tiene 4... El billete de 50 tiene 3, 2 el de 100 y 1 el de 200. ¿Puede que es algo nuevo? No, ya nuestros billetes actual, eh, anteriores también tenías, tenían acá arriba un registro ah, para invidentes. Okay. Entonces ahora van a estar... A, al costado, al lado. al lado del billete. Entonces los invidentes obviamente tienen, tienen el tacto mucho más desarrollado que claro. el nuestro y ellos pueden percibir por la cantidad de líneas la denominación que están recibiendo, ¿no? Perfecto. Entonces esto es en, en resumen el, el, el, el diseño de nuestros billetes, ¿no? Y, sí. y como les decía... Los reversos, motivos de nuestra eh, flor y fauna, Exacto. la vicuña y la flor de mancaes en el de 10, y en el de 100 tenemos al colibrícola de espátula y a la orquídea Frangmipedium covaqui. En el caso de 100 soles, estas dos especies son endémicas del Perú, son propias, Ajá. correcto, es motivo de orgullo además, ¿no? Entonces. Para esto también hemos hemos contado con la colaboración del Ministerio del Ambiente. Claro que sí, bueno, lindos los diseños, ya saben. Entonces, si quieren canjear sus eh, billetes antiguos, pero no eh, que dejen de tener de valor, pueden venir aquí al Banco Central de Reserva. ¿Cuáles son los horarios para que la gente pueda venir y canjear de repente ya, contar con estos nuevos diseños? De lunes a viernes, desde las 9 y 15 de la mañana, trabaja nuestra, nuestro departamento de caja. Pueden ir, venir y hacer el canje correspondiente. Ya próximamente... Ya, como, como les decía, esto va a llegar a todos los bancos y ya van a estar disponibles también en el sistema financiero. Claro que sí, pero bueno, mientras tanto, pueden adquirir uno de repente y guardarlos, ¿no?, de, de colección, porque se ven tan bonitos que dan pena gastar Gracias, muy amable. Sí, la verdad que han quedado, han quedado muy bien los billetes. Ok. Bueno, ¿su última recomendación en todo caso? Toquen, miren y giren. Toquen Revisen y giren. siempre sus billetes. Los elementos de seguridad de los billetes son como el cinturón de seguridad de nuestro carro. Exacto. Si lo usamos, estamos seguros. Si no lo usamos, podemos tener problemas. Okay. Usemos nuestros elementos de seguridad. Ok, señor de la Melena, muchísimas gracias. Ahí está, yo me he quedado enamorada de estos billetes. Y vamos a ir a canjear aquí con nuestro equipo, para sí. tener al menos, aunque sea el de 10. Katia va a venir él <risa> va a cambiar todo su sueldo con puro Pedro Paulet. Katia. Pregunta, ¿qué pasa con no, no, las personas no. que tengan eh, miedo de cambiar? Eh, porque cuando, apare Agranda, cuando aparecen los nuevos billetes, hay personas que son muy reacias a querer recibir estos billetes. ¿Qué recomendación le daría a estas personas que recién se están informando y que tienen miedo de obtener estos billetes nuevecitos, como el que tiene el de Chabuca Granda y el famoso Pedro Paulet? Claro que sí. Va a haber temor en un principio, no sobre todo los comerciantes, a los minoristas que de repente pues eh, se ven con la sorpresa y va a decir esto esto no es de acá, no no le van a querer recibir, ¿qué recomendación le haría o dónde más se pueden informar para que no haya este tipo de problema porque ya sabemos que todos estos billetes tienen igual valor. Correcto, eh, en eh, tenemos en nuestra página web información bastante amplia sobre estos nuevos billetes en nuestras redes sociales, en el Facebook, tenemos videos este, educativos, tenemos el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación. Entonces, inicialmente pues, podría por algún desconocimiento inicial no, no aceptarlos, pero en la medida que la gente vaya tomando conocimiento de estos billetes, se vaya familiarizando con ellos y eh, ya los va a aceptar sin ningún problema, al igual que en su, en su momento hicimos con esta, pero, con que esta no familia. Temor, ¿no? Que no tengan temor, son billetes seguros, son billetes confiables. Gracias. Bueno, ahí está vamos a canjear nuestros billetes llenos. Ahí está.